Buongiorno cari amigos, da Pablo, el giorno de hoy, como podete guardare, he portato cueste a 13, te reís, cueste de ejercicio, con cueste a y se pueden fare tantísimos ejercicios, el giorno de hoy solamente voy a fare cinco ejercicios para laburar el principito y tú lo puedes fare a casa, en palestra, al parco, tú puedes modificar la repetición en la serie, e envío un saludo muy especial a, a Giorgio Bassini, aspecto que cueste el entrenamiento, te sea útil, per. Tú performa, ok. Vamos a hacer un poquito de, de, de movimiento en nuestro cuerpo. Muevo las manos que vamos a elaborar el trichipiti. Eh, Cosí lo facho ver los ejercicios y tú a casa lo modifica con el tiempo, con, con eh, las repeticiones. Ok, se inicia. Gracias a todas las personas que han guardado este vídeo. Si tú aún no te has inscrito, inscríbete, adentro. De Cuore Pablo. GoPro apaga vídeo.